Me llamo Irene, soy italiana, he vivido muchos años en España por eso um, y tengo 35 años. Llevo un poquito más de un año aquí en Australia, en Byron Bay. Pues escogí Australia por la naturaleza que hay, es un país increíble en cuanto a naturaleza, paisajes increíbles, por el mar, por el surf, por el estilo de vida que hay aquí, muy libre y realmente muy fácil de vivir aquí y, y bueno, y porque en Australia hay muchísima gente de todas partes del mundo y como he viajado en los últimos años pues es un lugar donde realmente encuentro gente de todas partes del mundo. Estoy estudiando un curso de yoga aquí al Byron Yoga Center en Byron Bay, es un programa de 12 meses, entonces me permite estar aquí con tiempo y realmente conocer um, la vida aquí. Um, es un programa que me permitirá, ya me permite realmente enseñar yoga en todas partes del mundo. Se llama Purna Yoga, lo han creado un poquito ellos. Eh, deriva mucho de Ayengar, que es un yoga que se basa bastante en todo lo que es la alineación del cuerpo, la, el uso de todo lo que puede servir eh, como cinturones o blo bloques de, de madera para soportar el cuerpo, para ayudar a que el cuerpo realmente se abra de una forma muy fácil, muy sencilla, sin esfuerzo o sin que sea de golpe. Entonces, es un yoga muy sencillo y realmente para todo el mundo. Bueno, hay muchas ventajas. Es um, un curso de dos días a la semana. Uh, todo el día tiene muchos profesores que vienen de diferentes lineajes de yoga. Entonces eso para mí es muy interesante. Me permite estudiar lo que amo. Uh, llevo haciendo yoga desde hace años. Entonces eh, estudio pues, lo que es mi pasión, que luego me podrá permitir trabajar en todas partes del mundo y conozco a gente en el programa, somos como de, de cuatro continentes diferentes, de Europa, de Argentina, eh, Japón, eh, entonces es, es muy interesante también esa mezcla. Bueno, diría que dos días a la semana a veces se hace un poquito largo, son dos días seguidos y eso quita algunas horas a lo que podrían ser pues horas de trabajo um, o, o otras cosas simplemente, sino aparte de, de eso realmente no veo muchas desventajas en ese curso, absolutamente. Um, de hecho había hecho otros otros cursos de yoga de profesores de yoga y realmente cuando he empezado esto he notado que, que es, empieza desde un nivel muy muy básico de hecho mis compañeros mismos um, no practicaban yoga desde hace mucho mucho tiempo algunos sí otros no entonces es realmente para todos los niveles muy uh, asequible y los profesores Um, prestan mucha la atención a que todos podamos entender aunque nuestro nivel de inglés pueda que no sea el mejor. Bueno mis días son martes y miércoles entonces son dos días a la semana realmente todo el día uh, desde las 9 de la mañana hasta las cinco y media a 6 es un programa que está dividido en cuatro partes va por niveles ahora estoy haciendo el tercer um, la tercera parte realmente y empiezas a dar clases de yoga a, al público casi desde el principio, lo que eh, asusta un poquito pero al mismo tiempo es muy, bueno, es muy buena práctica. Um, entonces realmente llego aquí a las ocho y media para un cafecito y luego empezamos el día con la práctica de yoga, unas horas de teorías y luego por la tarde normalmente terminamos dando una clase de, de yoga y eso lo mismo los martes y los miércoles. Son 10 semanas, luego tenemos vacaciones durante cuatro semanas y otra vez así empezamos durante un año. Comer aquí es como 10 dólares para la comida, hay un buffet muy bueno, muy rico, aquí tienen un uh, campo lleno de de frutas, verduras y es muy local, es muy típico de Australia comer local. Um, pero si 10 dólares y el café como 4 o 5 dólares es muy caro para los españoles. <risa> la vida es un poco cara aquí, pero también se gana bien el dinero. Sí, con el, con el visado que, que tenemos de estudiante podemos trabajar 20 horas a la semana eh, mientras tenemos la, el curso, durante las vacaciones, entonces las cuatro semanas que no hay clases, eh, podemos trabajar 40 horas a la semana. Entonces, eso permite fácilmente pues, sostener tu vida aquí y hacer también las cosas que te gustan Yo trabajo como um, masajista, hago un masaje hawaiano que se llama cajuna Uh, es maravilloso, entonces sigo trabajando con, con el cuerpo. También uh, hago algún trabajillo de camarera de vez en cuando um, y enseño clases de yoga aquí en esa escuela y privadas. Uh, lo aprendí, ese estilo lo aprendí realmente aquí en Australia hace un año. Um, es bastante conocido aquí porque Hawái al fin y al cabo no es muy lejos de aquí. Uh, pero ya trabajaba como masajista anteriormente, más por pasión realmente, no era mi trabajo, era más una pasión anteriormente, y ahora todo lo que me gustaba lo he vuelto como mi trabajo, así que muy feliz. Es una maravilla, es, es que cada mañana que me despierto y veo la naturaleza aquí es increíble. He estado viajando y he visto muchos sitios en el mundo y aquí es como que lo tiene un poco todo. Um, Byron Bay es una ciudad, bueno, es un pueblo realmente, um, es muy pequeño, pero es muy activo, es uno de los lugares creo más conocido al mundo realmente, sobre todo para el surf, la gente viene de todas partes del mundo y de Australia para, para venir a surfear aquí um, y realmente hay mucha gente joven, es, es, es una ciudad muy joven, muy de viajeros, es siempre muy activa, um, hay siempre millones de cosas que hacer, sobre todo si, como a mí que me gustan las cosas alternativas, hay muchísimo aquí, entonces es un lugar donde me encuentro uh, a casa. Aconsejo esa experiencia, realmente, eh, además, que siempre encontrarás gente de tu país. Eh, si echas de menos casa, pues, latinos, hay por todas partes del mundo y aquí sobre todo eh, Y realmente es una experiencia maravillosa. Byron Bay es un, es un lugar que te acoge muy, muy bien. Y, Pena, Navarón, no, <laughs> ¡Gracias! ¡De nada! <laughs>